¿Qué tal estamos acá? Voy a meter acá la lluvia. Ha bajado, loco. Ya tú me mueres, loco. Tú me mueres. Ha bajado, me. Tú me mueres, aprovecha. ¡Qué arre! Tío, le loco. Eso lo sabe. Es el loco de mierda. Oh!